Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos los que están detrás de la pantalla y nos ven en los diferentes países eh, en los días subsiguientes a esta grabación. Qué bueno que, que hayan, se hayan tomado el tiempo para escuchar esta plática, que va a ser muy interesante. Y a todos los que están aquí en esta charla de café, buenas tardes. Gracias por venir, a pesar de este tremendo calorón que se está viviendo en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Yo creo que cerca de los 40 grados, ¿no? O más todavía. Pero bueno, estamos como un poquito acostumbrados ya a estos calores de verano fuertes. Y no nos queda más que eh, pues continuar, seguir y aprovechar al máximo esta luz solar que también puede llegar a ser muy, muy beneficiosa si sabemos cómo aprovecharlo. El tema de hoy que nos convoca, ni más ni menos, es el de cómo liberarse de la Matrix. Así la titulamos. Primero, antes de entrar de lleno a esta plática, quisiera invitar a las personas que se sienten exitosas, que se sienten realizadas, que se sienten completas, que se sienten de maravilla en este mundo, que se sienten eh, cochineadas, <risa> o cochineadas, <risa> cochineadas, ¿no? <risa> es que está muy de moda el coaching, ¿no? Bueno, a toda esa gente realmente las invito a que no vean esta plática, porque, porque no es para ellos. Eh, realmente esta plática de cómo salirse de la Matrix está dirigida a aquellas personas a las cuales todos nosotros podemos llegar a sentir que algo no anda bien, que algo no funciona, que algo no está bien, que pareciera que hay algo más allá que no se nos permite descubrir y realmente la plenitud y la felicidad, por más que lo hayamos buscado durante años, de una o de otra manera, nunca llega. Para esa gente que de una o de otra manera no se siente conforme con este mundo en el cual vivimos, percibimos, eh, para ellos va dirigido esta plática, porque es imposible poder trascender, liberarse o superar un mundo en el cual todo está de maravilla, un mundo en el cual... Todo está fantástico, lo disfrutamos y nos gusta al mil por ciento, ¿no es así? Yo no estoy en contra de esas personas, para nada. Qué bueno que hayan encontrado su mundo. Pero ¿saben qué? No es mi mundo. Este no es mi mundo, aunque estamos aquí, tenemos que aprender algo sin ningún lugar a duda. Pero yo estoy seguro que allá detrás de la pantalla también hay muchos que sienten, creen, perciben que este tampoco es su mundo que hay algo más allá, que a pesar de que, por supuesto, la materia tiene cosas muy bonitas, nos encontramos limitados, nos encontramos eh, condicionados, nos encontramos no pudiendo llegar a ser nosotros un 100%. ¿No es así? Bueno, para ellos va dirigido esa plática. A todos ustedes déjenme llamarles familia, porque eh, es fantástico, es maravilloso que podamos todos unirnos y podamos generar una fuerza para poder de forma definitiva trascender, superar y liberarnos de esta Matrix. ¿Sí? ¿Y qué es la Matrix? Bueno, llega a nosotros este concepto de Matrix por la famosa película de Hollywood de 1999. Esa fue la primera saga la de Kenny Ribs, las chicas lo pueden recordar muy bien, ese actor, me imagino, ¿no? Kenny <ríe> Rips, fantástica película, extraordinaria, recuerdo haberla visto en esos años, en 1999, yo ya andaba en todos estos temas, le comentaba a toda la gente aquí en el café, y me impactó, y fue muy fuerte que lo que yo estaba estudiando, viendo, trabajando, eh, de repente lo veo en una película de Hollywood, claro, con todos esos efectos eh, impresionantes, ¿no? De, de peleas, de luchas, que, que resulta muy atrapantes. Pero, por supuesto, más allá de todos esos efectos especiales, una filosofía y una esencia y una enseñanza maravillosa, fantástica. Y entonces, ¿es nueva esa filosofía y esa esencia que nos muestra la película Matrix? No, para nada. Tiene más de 3.000 años, y esa filosofía y esa esencia la podemos rescatar en las tradiciones hindúes. Eh, ¿Han oído hablar ustedes de maya? Así se le llamaba la matrix, maya, en la filosofía hindú. Y maya no era ni más ni menos que la ilusión. Maya no se trataba ni más ni menos que este mundo de tercera dimensión, en la materia, de la cual parecía real, se sentía real, se vivía real, pero no lo era. Claro, pero ¿cómo es posible? Si todo esto no es real, ¿por qué me enfermo? ¿Por qué me golpeo, me daño, me afecto, me lastimo, sufro? ¿Por qué me río, gozo? ¿Cómo que no es real? Uno se pregunta, uno se cuestiona. Pero déjenme recordarles a todos ustedes y ustedes también que en los sueños también nos golpeamos, sufrimos, reímos, nos dañamos, hasta nos morimos ahí en los sueños. Y sin embargo, sueños siguen siendo. ¿No es así? Todo es muy real, todo es muy intenso. Los sentidos trabajan a nuestro alrededor creando una sensación de realidad y de verdad increíble, sin embargo, todo es ilusión en los sueños. ¿Y saben qué? Todo es ilusión también en vigilia. Y hoy la física cuántica también está comprobando que eso es así. Toda esta materia, todo eh, lo que lo conforma, especialmente los átomos, no son ni más ni menos que burbujas a las cuales, si les quitamos ese electrón que gira a una velocidad increíble, el átomo desaparece prácticamente. Como para que nos demos una idea, si el núcleo tuviera el tamaño de este puño, los electrones que son mucho más minúsculos estarían girando como 20 kilómetros a la redonda y lo hacen tan velozmente, que dan la apariencia de solidez. Pero si el electrón se detuviera, desaparecería la realidad. Toda la materia del universo, dice la ciencia, puede ser contenida en una pelotita de tenis. No estoy hablando la del planeta, no estoy hablando del sistema solar, no estoy hablando de la galaxia, estoy hablando del universo en una pelotita de tenis. ¿Cuánta materia hay entonces en este planeta, en nosotros, en el mundo? Nada. ni un popo de mosca? Nada. <risa> o sea, realmente es ilusión. Realmente, ya de forma comprobada. Y claro, ¿cómo salirse de la ilusión cuando nosotros nos hemos convertido en la misma ilusión? Esto es otro de los planteamientos, esto es otra de las cuestiones de las cuales tenemos que despertar. Porque cuando nacemos y somos niños, la Matrix no tiene control sobre nosotros. Sí, los adultos, sí, nuestros padres, por eso nos educan. Nos educan para trabajar para la Matrix. No sí, sí, Tlali. Por eso no tenemos memoria de cuando somos muy niños, pregunta Zetlali. Eh, hay muchas personas que no la tienen, otras sí las tienen. ¿sí? Pero claro, como generalmente resulta muy traumático todo lo que se aprende, entonces el niño prefiere no recordar ese proceso de aprendizaje, en donde fue renunciando a la esencia de lo más profundo de su ser, para ir ganando la aceptación de sus padres, de la sociedad, e ir adquiriendo los preceptos, conceptos, ideas, historias, eh, juicios y prejuicios del mundo, de la Matrix. Y es muy doloroso, y es muy tremendo ir eh, adaptándonos e ir incorporándonos a esta realidad. Muchas personas jamás la logran. Y entonces son personas que posiblemente se refugien en los medicamentos o en las drogas y se vuelvan personas esquizofrénicas y fuera de control, porque no pueden asumir, no pueden aceptar, no pueden incluirse en esta realidad que siente que no les pertenecen. Otros seguimos sintiendo eso, pero bueno, vamos dejando nuestra mejor actuación en este mundo para desenvolvernos y, y lo hacemos de una manera por supuesto, eh, conveniente para nosotros, pero no nos creemos esa actuación, no nos creemos. Y esta parte también es fundamental. Si nosotros creemos este personaje, el cual nos han etiquetado y no ha, nos han alimentado que somos, comenzando por el hecho de ser hombre o ser mujer, miren desde dónde comenzamos, ¿eh? de ser hombre o de ser mujer, Recuerden que las almas no tienen sexo, nuestra esencia más profunda está más allá de esa dualidad. Luego, creyéndonos de la familia, de la nacionalidad, de, de, del equipo al cual, al cual pertenecemos y, y de las infinitas eh, etiquetas que se van sumando a lo largo de nuestra vida y entonces nos identificamos con todo eso. Entonces. ¿Cómo salirnos de la Matrix? Si somos total y absolutamente la Matrix también. Hemos construido sobre lodo, sobre arena, hemos construido sobre una ilusión. Y si somos felices de esa ilusión que nos hemos construido, bueno, fantástico, adelante. Sigamos entonces creyendo que el dinero, el éxito, la familia inclusive, es lo máximo de este universo. Y no hay más. Pero si no es así, si ustedes sienten que hay mucho más allá, y no significa que estén en contra de estas cosas, ¿sí? porque en este escenario de ilusión, nada debiera de ser malo, nada debiera de ser bueno. Simplemente son las cosas. Y si las cosas comienzan a ser sin que de nosotros surja un juicio, ah, entonces comienza a haber un gran despertar en esa alma. Entonces comienza a haber una enorme liberación que se comienza a producir. Y como la idea es enfocarnos en esta, en esta liberación, en esta superación de la ilusión a la cual vivimos, quiero darles algunos tips fundamentales que, usted, que ustedes deben de tener en cuenta. ¿Estamos grabando en vivo? ¿No estamos grabando en vivo? ¿Cómo que no quiere? Bueno, hemos intentado grabar en vivo aquí, estoy viendo que se están desesperando, pero las cosas parece que no resultan. Bueno, no importa, estará en YouTube esta plática. Eh, quiero entonces eh, dar estos tips que son fundamentales, ya deja así, si no se, si no puede, ¿sí? Eh, fíjense. He sido una persona, y aquí quiero compartirles lo que yo he vivido, porque claro, de repente la mayoría no me conoce y, y dicen, bueno, ¿quién es el pelón gordito que está hablando detrás de la pantalla? Y que me está hablando de que todo es ilusión y que todo es mentira y, y que él tiene la verdad suprema, ¿no? no. Le voy a compartir un poquito. Yo tengo más de 20 años trabajando en todo esto, no es poco tiempo, tampoco es mucho, pero no importa el tiempo porque pude haber estado 60 o 70 años y no haber logrado nada y puedo estar poco tiempo, pocas semanas y realmente haber logrado muchísimo. Yo me considero una persona promedio y 20 años pues he tenido algunos despertares, algunos logros. Yo creo que eso sin ningún lugar a duda. que todavía me falta trabajar, claro que sí. Pero quiero compartirles esto que he descubierto. Me he dado cuenta que estamos nosotros, de acuerdo a nuestra configuración bioenergética, amarrados, encadenados, anclados a la Matrix... Según estos cuatro elementos que existen en nosotros y que existen a nuestro alrededor. ¿Cuáles son los famosos cuatro elementos? Tierra, agua, aire y fuego. Esos cuatro elementos que configuraron, conformaron y crearon este mundo de tercera dimensión, o sea, esta matrix, esta ilusión, existe en nosotros y están completamente limitados y anclados al funcionamiento de la matrix que nos rodea, no de acuerdo a una voluntad superior. ¿Sí? Para poder liberar esos cuatro elementos que existen en nosotros y alinearlos a una voluntad superior, debemos de tener en cuenta, entonces, en primera instancia, el elemento Tierra. ¿Sí? Aquí hice algunas pequeñas anotaciones nomás. Y el elemento tierra es el yo tengo. Tiene que ver con todo aquello que es la alimentación y el trabajo. Cuando nosotros vivimos con una alimentación basada en comida chatarra, basada por supuesto en, en, en una alimentación 100% carnívora, no estoy... No estoy diciendo que la carne hay que dejarla por completo, de hecho ni yo lo he hecho así. Pero sí, por supuesto, hay que admitir que no es de los mejores alimentos y tiene que ser ingerida, eh, bueno, una vez a la semana, una vez al mes, mucho mejor, pero no de forma diaria. Yo sé que para muchos es muy rica y más para los argentinos, ¿no? Que vivimos la carne nos encanta, la carne, los buenos asados y todo, pero, pero no es el alimento más espiritual. Es un alimento que aparte de, de, de llenar nuestro organismo de una vibración baja, de una sensación de agresividad, de intolerancia, de violencia, eh, mucho mayor que aquel que es vegetariano. Y, y si no los invito a todos ustedes que prueben esto y verán, si dejan la carne por cierto tiempo que el carácter de uno se aligera, el carácter de uno se aliviana, se vuelve mucho más pacífico, eso sucede, eso pasa. Las toxinas del cuerpo empiezan a liberarse, a soltarse, eso sucede. Aquellos que hemos dejado la carne durante cierto tiempo lo hemos comprobado. Pero bueno, no dejemos la carne de forma definitiva, no es algo exclusivo que debe de ser 100% hecho, pero sí... Tiene que mejorar nuestra alimentación. Y debemos de inclinarnos, por supuesto, hacia las frutas, las verduras y toda la alimentación que ya tenemos bien conocida. ¿Cuál es la sana? ¿Sí? Eso tiene que ver con el elemento tierra. Con el elemento tierra tiene que ver también nuestro trabajo. ¿Trabajamos para vivir o vivimos para trabajar? ¿Cómo es posible que las personas le dediquen a su trabajo más de 12 horas diarias? ¿Cómo es posible que todas sus aspiraciones, todos sus deseos y todas sus intenciones de crecimiento, desarrollo y trascendencia dependan del trabajo y del dinero? No, muchachos, eso es un gravísimo error. Así que equilibremos esa parte. Es verdad que es necesario trabajar en este mundo de ilusión, pero vayan liberándose de las excesivas presiones, vayan liberándose de los frecuentes estados de estrés, busquen la manera, la forma de aligerar y de aliviar esa carga laboral que la mayoría de las personas en estos tiempos tienen. ¿Por qué? Porque tenemos que tener el, el último teléfono, la, la ropa de marca que está de moda, porque debemos y tenemos que tener el mejor carro, o una casa, bueno, con todos, todos los eh, chiches, decimos en Argentina, los juguetitos, ¿no? <ríe> todos los juguetitos que hay que tener. No, por favor, que no sea para ustedes lo más importante, porque entonces ese primer centro... El elemento tierra no se va a alinear de acuerdo a las más altas vibraciones y voluntades. ¿Sí entienden? No puede crecer. Si lo mantenemos bajo excesiva contaminación y presión, entonces no hay liberación de ese primer candado que tenemos que liberar. ¿Sí? Perfecto. El segundo centro, que pertenece al elemento agua, tiene que ver con la creación, yo creo, y tiene que ver con la sexualidad, por supuesto. En el mundo que hoy todos nosotros vivimos, ¿cuál es el mayor de los estímulos a las cuales de forma permanente nuestra vida gira en torno a ello? Y principalmente en los varones, ¿no? El sexo. Hay una permanente estimulación de la sexualidad. Para todo está el sexo. Prendan la tele y ahí está el sexo. Vean un dibujito animado para niños y ahí está el sexo. Hagan lo que hagan, tiene que estar el sexo porque si no, no hay éxito. Eso por supuesto es tremendamente abrumador para esa energía que pertenece al elemento agua. Claro que la sexualidad... Es algo bonito, es algo hermoso que tiene que ser desarrollado. Pero por supuesto tiene que existir el afecto, pero por supuesto tiene que existir el sentimiento y no solamente la forma. Porque si no, el candado no se va a abrir. Vean ustedes como del primero y segundo centro la matriz no tienes completamente amarrados, completamente atrapados. Y es porque no hacemos un trabajo de conciencia para lograr ese equilibrio, para lograr esa estabilidad que debemos y tenemos que alcanzar. Tercer centro es el yo puedo, pertenece al elemento fuego y en nosotros está reflejado por el plexo solar. Ahí está el tercer candado. Siempre estamos buscando de forma permanente la aceptación de las demás personas. Siempre estamos buscando el reconocimiento. Y por supuesto, si no existe en nosotros una inteligencia emocional, si no existe en nosotros la capacidad de poder aceptarnos a nosotros mismos y vivir nuestra vida de acuerdo a nuestros tiempos, nuestros eh, proyectos nuestro, nuestras necesidades si nos movemos bajo la presión exterior entonces no vamos a poder alcanzar esa estabilidad esos logros y esa realización que a nosotros nos da la confianza de ser quienes en lo más profundo somos ¿sí? entonces por favor eh, realicen lo que ustedes necesiten realizar, plasmen aquello que existe en ustedes de forma potencial, eh, la necesidad de plasmar, entonces adquirirán un gusto por la vida y por lo que tienen para compartir y para manifestar que por supuesto va a empezar a abrir ese tercer candado. ¿Cuántas personas son artistas o son genios en potencia, a los cuales, por diversas circunstancias, factores generalmente externos, algunos también internos, no se han liberado y, y no se han soltado en esa confianza de poder ejercer ese gusto que traen en lo más profundo de, de así sea, de, de cualquier acto creativo, de cualquier acto eh, o trabajo o labor que traigan ¿no? como, como gusto más profundo. Así que, por favor, vengan ese miedo y láncense a hacer lo que crean y necesiten hacer. Y por supuesto tenemos el último candado, el cuarto, el del corazón, el que pertenece al, de, al elemento aire. Respiren aires profundos, respiren siempre con la eh, intención de suministrar vida, de suministrar energía al cuerpo, respiren aire fuera de la ciudad porque las ciudades están sumamente contaminadas y de eso se ha encargado la Matrix, que así sea, respiren la naturaleza lo máximo que puedan. Hoy en día, inclusive, hasta existen los chemtrails que intentan contaminar nuestra atmósfera y hasta los lugares más recónditos del planeta. Pero bueno, todavía hay aires muy eh, positivos, muy elevados, que pueden beneficiarnos a nosotros. Y, por supuesto, liberen su corazón, que pertenece al elemento aire. Libérenlo para aprender a amar sin condición para aprender a amar sin contaminación, sin celos, sin posesiones, sin apegos, porque mientras todo eso exista, también ese candado va a estar bien cerradito. Bueno, claro que de la noche a la mañana estos candados no pueden llegar a abrirse de forma definitiva, sería fantástico que así sucediera, porque entonces todo despertaríamos a la verdad, todo despertaríamos a la trascendencia. Sin embargo, debemos de ir extendiendo, dilatando, alargando la cadena que nos ata a esa cueva a la cual hacía alusión eh, Platón. Si ¿Sí lo recuerdan? El mito de la caverna. ¿Mm? Bueno, ese mito, decía Platón, se trataba de, per de personas que, estaban, que habían nacido esclavas en esa caverna y que solo veían eh, el fondo de la caverna, que era una pared, y como atrás había una gran luz, una gran llama, veían de repente pasar personas o animales y solo veían las sombras y creían que eso era la realidad. No sabían que detrás de la caverna había todo un mundo y un universo de cosas. Pues ese mito no es tanto un mito, sino es una realidad, es lo que hoy llamamos la matrix, o es a lo que siempre se le llamó maya. Entonces, si es que no podemos abrir los cuatro candados de un día para el otro, pues entonces vayamos enlongando, dilatando, extendiendo la cadena para que nos podamos mover cada vez más y nos sintamos mucho más fuerte. Y entonces sí, de forma definitiva, uno a uno esas cadenas y esos candados sean rotos y podamos percibir la verdad. Cuando eso sucede, ojo, ¿eh? porque hay una percepción que empieza a activarse, es el que está en la glándula pineal. es el sexto chakra. Para lograr todo esto no podemos dejar afuera la meditación, ejercicio fundamental, trascendental, importante, a lo cual debe de ser un hábito para todos nosotros de forma diaria. ¿Sí, Marta? ¿Todos esos elementos tienen este, relación con las chakras? ¿no? Todos estos elementos tienen relación con los chakras. Claro, primer elemento, tierra, primer chakra, segundo elemento, segundo chakra, ¿sí? tres dedos debajo del ombligo, tercer elemento, elemento fuego, plexo solar, cuarto elemento, el del corazón cuando estos cuatro están activados, están abiertos, los candados ya están lo suficientemente flojos, ya casi abiertos, entonces surge el quinto chakra, en, se activa el quinto chakra, que es el éter. Y entonces, claro, al tener un quinto chakra empezamos a percibir y a ver todas las energías que, configuran, diseñan y programan esta matrix, entonces no tan fácil se nos engaña. ¿Sí? El éter incluye la visión espiritual y ver la realidad más allá de las sombras, pues entonces resulta una ventaja increíble en donde no caemos tan fácilmente a la ilusión, porque si hay malas energías, si hay malas intenciones, si hay bajas vibraciones, fácilmente las percibimos. No importa la carita bonita que pueda existir detrás de esas intenciones. No importa lo seductor o lo seductora que pueda resultar esa experiencia. Ya la percibimos, ya vemos, ya nos adelantamos a los hechos. Podemos llegar a ver mucho más allá. Y entonces, claro, la matriz nos dice a los niños... Se les educa, hay que cortarles las alas desde pequeños. Pero realmente para liberarnos son los niños a los que a nosotros nos deben de educar. <risa> Debemos de aprender mucho de ello, porque nos recuerda nuestros orígenes, nos recuerda esa sensación de ser, de existir en plenitud, sin preocupación, sin miedo, sin angustia, viviendo total y absolutamente el presente. Ser como niños, para ellos es el reino de los cielos, hubo un maestro por ahí que lo decía. ¿sí? Entonces, bueno, la Matrix nos dice, hay que esforzarse para conseguir las cosas, ¿no? hay que trabajar duro. Y para liberarse de la Matrix debemos nosotros relajarnos, soltarnos para que las cosas lleguen. <ríe> Fíjense, qué increíble, ¿no? Eso es lo que no hacemos, porque estamos convencidos que tenemos que trabajar para lograr las cosas. Hay que trabajar duro, siempre se nos ha dicho. Pues no es así, las cosas llegan. No digo que no tengamos que trabajar, no, esperen. ¿Sí? No es el hecho de estar tirado en la cama las 24 horas y esperar que nuestro sirviente llegue, no de actuar, desenvolvernos, realizar, concretar, pero las cosas llegan, las situaciones se acomodan, solo hay que tener confianza en la existencia, en la vida, hay que soltarse, hay que sonreír, y los sucesos se dan para que todo lo que necesitemos nos alcance, llegue. Y entonces las Matrix nos sigue diciendo, el que busca encuentra, ¿no? Siempre es más, nosotros lo repetimos, el que busca encuentra, ¿saben qué? El que busca, solo va a buscar, y el que encuentra, siempre va a encontrar. <risa> es mucho mejor ser un encontrador que un buscador, ¿no es así? Bueno, mediten y reflexionen sobre esta parte. Porque buscar no siempre es encontrar, buscar es vivir en una búsqueda permanente. Sean encontradores, no sean buscadores. Y entonces la matrix nos dice, hay que estudiar, perdón, eh, hay que estudiar para aprender, eso, hay que estudiar para aprender. Y lo que hay que hacer es aprender y aprender para nunca estudiar, porque la sabiduría ya existe en nosotros. Ahí en lo más profundo de nuestro ser está la sabiduría. Hay cosas increíbles, maravillosas, pero claro... Si no aprendemos a descubrir, a observar, a entendernos y a entender el mundo que nos rodea, entonces la sabiduría no fluye. Y lo único que vamos a hacer es atiborrar nuestra mente de pensamientos de otros, porque eso es estudiar, es memorizar lo que otros han escrito. No es nuestra verdad. Ah, esto es muy fuerte para la Matrix, ¿sí? Sin embargo, la Matrix nos sigue diciendo, obtén título y así serás alguien. Y justamente para liberarse, sé tú y lo serás todo. ¿Sí? Sé tú y lo serás todo. ¿Qué importa los títulos? ¿Qué importa toda la acumulación académica de doctorados y y licenciaturas, no, eso no te van a hacer mejor persona o no te va a hacer una más profunda persona. La sabiduría surge justamente de tener la capacidad de observar y de tener la capacidad de aprender y de atrevernos a hacer Y la matriz nos sigue diciendo ya por último que el dinero y la belleza nos harán a todos nosotros felices, ¿no es así? Por eso nos lanzamos en acumular bienes, acumular dinero y ponernos lo más bonito y lo más hermoso posible. Y si no se puede, vamos a la cirugía, ¿cómo no? Ahora está esa opción. Y retoquémonos aquí, retoquémonos allá y ahora sí, nos parecemos, somos del molde. <risa> Luego que salen cierta cantidad de mujeres con un mismo cirujano, son todas iguales, si ¿Sí las han visto, las mismas narices, los mismos ojos, la misma boca. <risa> Digo mujeres, pero ahora también los hombres, ¿eh? Ojo. no solamente las mujeres. Y justamente para ser feliz, mejor dicho, para ser dichosos, simplemente tenemos que serlo. Y eso es una decisión que pertenece a una actitud, a una convicción de vida. Y no depende del dinero, y no depende de la belleza, y no depende de la aceptación, y no depende de todos los condicionamientos que esta Matrix nos presenta y nos ofrece. Es una actitud. Sonrían, jueguen, diviértanse, porque eso depende de ustedes y no necesitan dinero para eso. y háganlo siempre sin burlarse, y háganlo siempre sin hacer bullying a otra persona, ¿no? porque eso también pertenece a la Matrix. Ríanse de forma sana, así como los niños lo hacen, con inocencia, con pureza, con candor, con espontaneidad. Todo eso pertenece a las más elevadas vibraciones y por sobre todas las cosas, y esto sí también es importante. Creo que lo otro también fue importante, pero bueno, esto también lo es. Y es el hecho de no juzgar. No juzguéis, decía este mismo maestro. Y ocurre que cuando juzgamos caemos en la dualidad. Limitamos, condicionamos, bloqueamos y estancamos la verdad. No permitimos que sea. Porque déjenme decirles que se ha dicho que lo contrario al amor es el miedo. ¿sí? Muchos creerán que es el odio, pero no es el odio. Algunos que han ido más profundo dicen, lo contrario del amor es el miedo. Yo les digo, no hay contrarios del amor. No existe contrario del amor. El amor es unidad, el amor lo abarca todo. Lo que pasa es que sí existe la negación del amor, y eso sí, le podemos llamar miedo, cuando hay negación del amor, surge el miedo. Porque me siento separado, me siento distante, me siento alejado. Y entonces, claro, tengo que crear egos, tengo que generar falsas personalidades. Y tanto el orgullo, como la vanidad, como la codicia, como la ambición, como la lujuria, como los celos, como la posesión, como todo eso surge del de miedo siempre. Esa es la raíz fundamental, o sea, de la ausencia del amor. Al abrirnos al amor, y eso pertenece a este último candado, nos empezamos a conjugar con la unidad, o nos empezamos a ser uno con quién, con el que Dios es amor, ¿no? Con la divinidad, que yo le llamaría la fuente. Entonces, para eso debemos de dejar de juzgar, dejar de lado, por supuesto, todos los prejuicios, todas las opiniones, todas las inclinaciones, todas las cosas que la Matrix nos ha atiborrado. Sean observadores, manténganse en el centro lo más posible, fluyan con la vida. Y entonces irán descubriendo que se van liberando de la Matrix, porque ya no son esclavos de la Matrix, sino que todo a su alrededor se empieza a mover de acuerdo a aquello que quieren vivir, experimentar y, y, y realizar. Y por supuesto descubrirá una percepción y una visión y un entendimiento de la cual la mayoría de las personas a su alrededor no es capaz de ver, no es capaz de entender no es capaz de percibir, y ustedes no lo juzgarán, no, no se sentirán más que ellos, sino simplemente se darán cuenta que ellos son esclavos sin darse cuenta que lo son. Y ustedes en primera instancia se dieron cuenta y luego trabajaron para irse liberando, y cada vez más van a sentir eso tan maravilloso que realmente somos, porque la magia, el poder, está dentro no está afuera. La Matrix ejerce poder de afuera, para con nosotros, para aprisionar esa alma, y nosotros tenemos que permitir que el ser, el ser fluya para que entonces la Matrix se doble frente a nosotros. Porque en lo más profundo somos todos seres divinos. Y bueno, voy a concluir esta plática por lo menos aquí, ¿Cuánto va, Ricky, de minutos? 40. 40 minutos. Sí, voy a concluir la plática que estamos grabando. Aquí en el café, si quieren, vamos a seguir un ratito más. Lástima que no pudimos grabar el vivo. Bueno, a ver si la próxima lo practicamos un poquito más y lo intentamos. Pero quiero terminar con este párrafo completo que existía en el templo de Delfos, ahí en la antigua Grecia. En todos esos templos... De filosofía profunda, no de la filosofía que nos llega hoy en día, sino de esa enseñanza profunda que eran verdaderos caminos espirituales, en estos templos, en la entrada, principalmente en el de Delfos, decía esto. Escúchenlo bien. Te advierto, quien quiera que fueses, o oh tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras la excelencia de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se haya oculto el tesoro de los tesoros, oh hombre, y esta sigue famosa, ¿no? Conócete a, a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. ¡Qué maravilloso! No se me enchina la piel. Todo eso estaba escrito desde hace miles de años. ¿Dónde está esa sabiduría? ¿Dónde quedó? En lo más profundo de nuestro ser. Así que todos nosotros empecemos a sumergirnos y empecemos a liberarnos de, de esta Matrix porque ese es el destino que a todos nosotros nos corresponde. Muy bien, muchísimas gracias entonces. Gracias a ustedes, un abrazo también a ustedes. ¿eh?